Bienvenidos a la cocina de España. Hoy estamos en Chocomar. Venid a verlo. No perdáis esto que es un espectáculo. La pasta es... El... Y este castillo va a ser donado a la Fundación ANAR. Muchas gracias. Comer <risa> de Sueca, somos la cuarta generación. El año que viene cumplimos 150 años de aniversario como empresa. Y bueno, es el segundo año que volvemos a participar aquí. Antiguamente participábamos en la moda Shopping el festival que sería el chocolate aquí en Madrid y traemos un poquito toda la variedad de nuestro producto con son 32 referencias distintas. estilo lo cual hay para dar y tomar chocolate que no sea Pues muchas gracias Mucho de nada faltaría caballero Pues buenas tardes, estamos ayudando a las hermanas Clarisas de Valdemoro ellas son una... Eh, congregación femenina contemplativa, es decir, que no salen a la calle, pues con mucha ilusión nos han elaborado todos estos productos que ya se hacen con eh, nos amor amor, totalmente de forma artesanal y con la que se gana la vida. Les han dado la oportunidad de estar en este stand, como somos sus amigas, pues les estamos ayudando a vendernos. Con pues muchas gracias. Pues a usted por escucharnos. Es que está lejos, pero está enseguida. Aquí tenéis la Catedral de la almudena Y aquí tenéis la Iglesia de la Paloma. Tiene vale, caramelados. Hacemos un helado artesano eh, de muy buena calidad. De hecho, aquí en el salón del Chocolate llevamos una propuesta de chocolates de diferentes tipos. Tenemos un chocolate puro sin leche, un chocolate intenso, son chocolates eh, de origen, se tomé Luego tenemos también dos propuestas eh, veganas, una especie de nocilla vegana y también un chocolate intenso vegano. Luego también dos chocolates blancos, un chocolate blanco belga, de muy buena calidad. Uno con Oreo y un chocolate normal. Luego tenemos una nevera de eh, unos botecitos que son perfectos para el consumo ¿Sí? instantáneo o, en el caso de medio litro, para llevar a, a casa, haciendo su reparto a domicilio y es una propuesta de Madrid, es decir, somos una empresa de Madrid y eh, repito, estos es helados los tenemos aquí, los lo vamos, lo vamos a conocer al grande público pero lo podéis tener también en vuestra casa directamente comprando desde nuestra web caramelados.com. Muchas gracias. de dos diferentes regiones del país, con dos diferentes variedades de cacao, eh, con un forastero del estado de Tabasco y un criollo porcelana de Chiapas. Y bueno, la propuesta es un poco sobre la historia, sabores, tradiciones de México, trabajo sobre colecciones que tratan de ir enlazando un bombón con otro, en los sabores de México entonces tengo la colección Viva México y la colección de Día de Muertos son, son seis bombones que pues eso, tratan de ir hilando una, una historia y transmitir algo, ¿no? sobre todo de, de México pues Muchas gracias Nada. Adiós Hasta luego. Estamos en el Palacio de Cibeles. Muy uh, bueno, para la cocina de España. <risa> bueno, amigos, espero que os haya gustado esto de Chocomar. Ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.